Ser mujer esposa y madre, ser mujer. Bien, aquí los en si poco. He venido con el vuelo de Feiva, Madrid, Malabo. No ha sido posible porque he tenido que coger otro vuelo con la compañía Cronos para Bata. Por cierto, he tenido un buen vuelo, un buen servicio. Estoy encantada. Vuelvo dentro de cuatro días. Y luego para España me voy con el vuelo de media. Y me gusta lo que hago. Es mi oportunidad. Gracias. Pero estoy un poquito más morada. Thank you.